Recordarles que el eslogan de esta campaña es liberemos eh, la educación de las transnacionales y me parece súper intentante, importante como punto de reflexión, ¿no? Eh, ¿Por qué liberarla de las transnacionales? ¿A, ¿A qué? O sea, porque al final, justamente y, y en base a lo que mencionan, ¿no? Todos eh, pudimos de alguna forma eh, digamos, continuar las clases con los sistemas eh, privativos, con el software privativo de alguna forma, pero no se pensó en primera instancia en el software libre. ¿no? ¿Cuáles creen que hayan sido esas limitaciones para que esto no ocurriera, para que no se lo tomara como primera opción? Porque también eh, tiene sus beneficios. ¿no? Y eh, un poco eh, saber cómo si eh, ustedes ya en su experiencia eh, pudieron, si al, al principio usaron, privativo, cómo hicieron esta transición y cómo la gente, cómo la, eh, toda la comunidad educativa se fue apropiando de, esta, eh, de estas tecnologías libres. Eh, Jared, eh, para comenzar contigo en este caso. OK. Bueno, el, yo creo que el gran problema que se tiene en diferentes lugares, eh, por lo que no utilizan el software libre, es por la falta de conocimiento. Al momento que se tiene un problema, entonces, eh, no hay un análisis de un, de un conjunto de personas que digan, bueno, ¿cuál es la mejor herramienta? Y sobre esa herramienta trabajemos y empecemos a, a avanzar, ¿no? Eh, eso ha pasado, yo creo, el año pasado, cuando estuvimos con todo el problema político en Bolivia. Eh, los actores que estaban en ese momento tenían una visión eh, retrógrada de lo que era el Estado y también de las políticas que se habían avanzado, ¿no? Y como, como toda cultura de política en, en Latinoamérica, si alguien entra en lo que estaba haciendo el anterior, está mal, ¿no? en pocas palabras. Entonces, esa, esa combinación, esa mala combinación, lo que nos ha causado es que el año pasado se hayan dado eh, un escenario donde todos los el intento que hubo de, de retomar clases se realice con software que era de, de empresas que eran a nivel internacional, ¿no? multinacionales como Google, Microsoft y Cisco. Este problema ahora se está, se está arrastrando en los docentes porque en este momento, aunque no se, se tiene la plataforma, no todos están pudiendo acceder por temas burocráticos, administrativos, por un tema de ancho de banda en algún caso. Entonces, están retomando al uso de esas plataformas que nos han legado en el, el año pasado. ¿no? Eso es un problema, eso es un problema. El otro problema que estoy viendo también es la falta de información y de, de, de capacitación a los docentes actualmente. ¿no? Eso también se está viendo claramente. Entonces, no es uno solo y otro. Entonces, están acompañados ambos problemas para el, lo que se ha podido utilizar tecnologías privativas en ese momento. A nivel general, a nivel general, por lo que yo veo, ¿no? por lo que he podido palpar también a nivel empresarial, en, en entidades privadas, el uso de Moodle es bastante generalizado, es casi como un estándar, se puede decir, en Bolivia. ¿no? Lo que no ha podido llevar ese estándar ha sido a los colegios. ¿Por qué razón? Porque los colegios no, tien, no tienen un equipo, no tienen un equipo técnico, como lo que estaba diciendo, para que puedan sostener ese proceso en ese momento a ese colegio. ¿no? Actualmente, el Ministerio de Educación ha asumido esa responsabilidad y, junto con otros ministerios, ha, han implementado un, un, una infraestructura para que puedan soportar a más de 200 alumnos, ¿no? o dos, perdón, de 2 millones de alumnos. Entonces, todo eso yo creo que ha, eh, ha traído en este momento lo que tenemos como en estos meses para que no se pueda ir avanzando completamente. En general, eh, el año pasado no se tenía el conocimiento, no, tenías, no tenían el equipo para poder realizar eh, este análisis correctamente y tampoco se tenía esa visión ni las ganas, ¿no? Como les he dicho, la parte política, y yo creo que es a nivel latinoamericano, es una visión de destruir lo que viene antes y yo voy a construir algo nuevo y va a ser mejor. ¿no? Entonces, esa visión creo que se mantiene y, bueno, eh, lo que ha pasado eh, en el uso del software propietario o de servicios. Estamos arrastrando un poco este, estos meses. Espero que ya eh, se formalice y se informe más a los docentes y esto vaya encaminando bien. Gracias, Jared. Eh, Pablo, en ese mismo sentido, eh, ¿cómo consideras si consideras que, por qué no fue la primera opción el software libre? Y bueno, también en base a lo que ha comentado Jared, eh, estas políticas públicas que se deben implementar ¿no? eh, para apoyar todas estas circunstancias que, ha, que nos han acompañado durante la pandemia en la implementación de nuevas tecnologías para, edu eh, para la educación. Eh, ¿Cómo piensas y cómo ves el panorama para, en este sentido? Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro instituto, nosotros tenemos 1.600 estudiantes, tenemos una planta de 90 docentes. Cuando eh, se decidió optar por el software libre, entonces hubo un proceso de consulta entre las distintas facultades, entre las distintas carreras, con las autoridades y se definió una política de uso. Entonces, es un proceso de largo aliento, no, no, no puede ser de un día para otro, entonces hay varias etapas que cumplir, entonces primero necesitas que las autoridades definan la política de uso, entonces eso se manifestó en memorándum, se manifestó ya en una orden ejecutiva que las otras carreras debían hacer, se creó una, un sistema de capacitación, capacitamos y certificamos a nuestros docentes, eh, invertimos 3,600 horas de formación, ...para que todo el mundo tenga su certificación. Entonces, en cuanto a la planta docente, se formaron una mesa de servicio, se hizo un equipo de docentes expertos que den de primera mano soporte, en dos tres niveles de soporte. Eh, se tuvo que hacer eh, unas rifas, se tuvo que... que porque también hay un tema de, del dinero, ¿no? Más allá de, de las ganas y, y de la virtud que quiera poner toda la planta docente. Entonces, hicimos rifas para poder costear el tema del, de los servidores, la infraestructura... Entonces, eh, también dentro de eso eh, se creó una, uh, una unidad de tecnología donde hay un responsable de la administración de los servidores, de la creación del de mantenimiento del Moodle, de las bases de datos, de la optimización. Eh, todo este ecosistema que se creó dentro del instituto es el que ha permitido en estos meses de pandemia ir eh, logrando que el software libre sea una herramienta eficiente y que nos dé autonomía en cuanto a los procesos de enseñanza. Sin embargo, esa es una parte de la ecuación. Entonces, eso nos da autonomía, nos da privacidad en los datos, todo. El otro reto es el acompañamiento y el soporte a docentes y estudiantes en el uso de la herramienta. Es tal cual como manejar. El hecho que te dan en esos cursos rápidos una licencia en tres semanas no significa que ya sales con todas las competencias o con toda la seguridad para moverte en este mundo digital. Entonces, la creación de esta mesa de servicio, la creación de estos equipos de docentes que ayudan a otros docentes y estudiantes, eh, es un factor que de cara al instituto nos ha permitido llevar adelante. Pero... Eh, esa es la realidad de nuestro instituto por nuestras características y porque hemos podido trabajar. En, en otros institutos donde tienen otros perfiles, donde han tomado otras estrategias, claro, lo más simple fue el buscar las herramientas privativas que estaban ahí. Hoy salió un artículo, que este no es un problema solo de acá, en, en Europa están enfrentando lo mismo, ¿no? Entonces, todas las comunidades educativas de secundaria y de colegio, eh, por un lado se habla la, las normativas europeas, sobre la privacidad de la data, la protección y todo el mundo está utilizando todas estas otras plataformas de las multinacionales que no cumplen. Entonces, no hay la capacidad... De, y a veces pensamos que por estar en América Latina es un problema de América Latina, es un, es un problema global, que toda la infraestructura educativa necesita tener toda esta otra cosa técnica y de servicios para poder independizarse de los otros servicios, porque es muy sencillo para personas que no tienen estas otras características llegar, llenar un formulario, poner la URL de la institución y en 20 minutos tienes uh, la otra infraestructura al, al costo de dar tus datos, de perder tu privacidad. Eh, también hay el tema de la conciencia sobre la importancia de la privacidad. Hace unas semanas, eh, aquí el tema local era sobre los problemas de datos con WhatsApp, ¿verdad? Entonces, de pronto, eso dio un poco el pie para que la gente empiece a pensar en, oye, es importante cuidar mis datos, el uso que se da sobre esos datos, los cruzos que pueden hacer, eh, y la gente empezó a ir a las otras plataformas, ¿no es cierto? Se fueron a Telegram, se fueron a, a otro tipo de herramientas, pero la reflexión debe ir un poco más allá. Si valoro esta privacidad de mis datos, de mis comunicaciones en el teléfono, ¿por qué no valorar las comunicaciones de mis hijos, de mis pares en cuanto a todos estos otros temas que están ahí? Entonces, es, son, son retos amplios que pueden ser subsanados, pero creando todas estas otras estructuras en, en paralelo para que pueda servir. Es interesante lo que nos comentaban, que en Bolivia, por ejemplo, hay, unos, hay un rol gubernamental que está dando ese soporte. Podría ser interesante si localmente se, se masifica eso para que no dependa de las capacidades internas de las diferentes instituciones. Pablo, sobre eso mismo te iba a preguntar, porque, claro, tú trabajas en un instituto eh, público, ¿no? ¿Hasta qué punto...? Eh, tu, ustedes pudieron tener esa autonomía para tomar esas decisiones sobre, porque yo en, tengo entendido, sí, que tal vez a nivel de instituto a, había esta libertad, pero por ejemplo, a nivel de la educación básica, sí se dieron como ciertos lineamientos. Bueno, al principio definitivamente no, porque todo el mundo tuvo, tuvo que implementar eh, lo que tenía el alcance, ¿no? Pero, eh, ¿hasta qué punto hubo esa autonomía para que ustedes pudieran, generar todo este ecosistema del cual hablas, que, que además implica muchísimo trabajo, ¿no? O sea, muchísimo compromiso y, y, y bueno, también esta, esta eh, cuestión por cuidar la soberanía, los datos, la privacidad y toda la, la materia, todo el tema de derechos de, de, de los jóvenes en este caso, ¿no? Nosotros como instituciones tuvimos la en la disposición de crear entornos virtuales de aprendizaje, esa era la, la, la guía que se dio, pero no había restricciones respecto al tipo de herramienta que se eligiera para eso, porque eh, la, la disposición estaba más bien en el tema, o preocupada, orientada hacia el tema operativo. Entonces, se, se definen reglamentariamente los entornos virtuales de aprendizaje, pero no se explica qué eh, A nivel de Cenecit, que es quien nos... Nos gobierna, están trabajando en algunas plataformas de, de gestión eh, que nos han informado que próximamente van a ser implementadas, eh, desconozco el alcance, no sé si son netamente administrativas o también van a incluir este tema de, de los campus de, de enseñanza virtuales, eh, no tengo ese detalle, pero hay, hay un trabajo sí a nivel de, de Cenecid en ese sentido.